Vamos a ver ahora cómo se puede aprovechar acta académica para armar el programa online del de evento. La programación se define desde publicar programa. Y esto nos permite armar visualmente una agenda que distribuya en el tiempo y en los lugares las actividades. Me ofrece eh, una pequeña ayuda acá. Y los días en los cuales dije que va a suceder el encuentro. Dentro de estos días yo puedo crear bloques de tiempo en los que voy a repartir las cosas, entonces para el día 1 voy a poner un primer bloque que va a ser apertura, y entonces una descripción que la va a mostrar en el programa. A lo que tengo que definirle una hora de inicio y una duración a ese bloque. Acá podría agregar eh, acreditación, en fin, todo lo que yo encuentre relevante. Si hago consulta a la vista pública, ya empiezo a ver que me ofrece una agenda, día 1, apertura. Cuando entro a la apertura, bienvenida a los participantes, la descripción de lo que yo puse. además de agregar bloques con texto, como indicamos ahora, puedo también empezar lo que sería, eh, y acá entonces voy a poner mesas de trabajo, y acá ya puedo empezar a agregar a las actividades, la mesa 1, y me dice que puedo indicar incluso en qué sala sucede, ahora vamos a revisar cómo funciona lo de las salas y voy a decir que este bloque que puede tener, vamos a mostrarlo con varias mesas, puedo decir que esas dos mesas van a suceder en la sesión de la mañana y que va a empezar a las 10, va a durar 3 horas. Entonces de esa manera voy asignando las actividades en los bloques. Y los bloques en los días. ¿sí? En la medida que yo creo un bloque acá o acá. Si ahora creo un bloque que sea cierre. En el día 2. Y acá puedo poner en el salón. La La descripción que yo considere. que los participantes del evento necesitan conocer. Duración 2 horas. Con eso entonces tengo en el día 2 el cierre. Y acá en el día 1 a las 10 las sesiones que dura 3 horas. Y que tiene estas dos actividades. Me indica acá que la duración no está especificada. Entonces no lo puedo organizar bien. Vamos a ir ahora entonces a corregir dos cosas más o agregar dos cosas más. Una en las actividades. Ahora que ya estoy en esta etapa de organización, en la cual ya estoy definiendo el programa. En principio tengo que conocer cuánto va a durar cada actividad y dónde va a suceder. Si quiero llevar a las personas a participar, digamos. Entonces, ya puedo asignar eso. Duración para la mesa 1 y editar la duración para la mesa 2. Entonces, si ahora vuelvo al programa, voy a encontrar que ya tiene asignada una duración. Estas sesiones son de tres horas. Y si vuelvo a hacer vista pública, aparece el programa, apertura y el bloque de sesiones. Si entro al bloque de sesiones, me aparecen cuáles son las mesas que están dentro. Y dentro de las mesas, en la medida que yo tenga eh, resúmenes aceptados, me aparece el detalle de cada uno de los trabajos que van a aparecer ahí. La parte de programa tiene una parte de opciones acá, eh, que en función de si yo recibo trabajos o resúmenes, puedo decidir si ahí quiero que se vean eh, o no esos resúmenes en el, en el detalle del programa. ¿no? Es, es optativo. Otra cosa que también se combina con el armado del programa, y ya es lo último que vamos a comentar, es la definición de sedes y salas. Para guiar a los participantes a en qué eh, aula o en qué espacio se va a hacer cada actividad, yo puedo definir las sedes. sigla que le va a ayudar a presentarlo dentro del programa, e incluso la dirección postal, pongamos que esa fuera la dirección postal, y dentro de la definición de la sede puedo definir eh, salas, entonces puedo poner uno Esta definición de salas me permite entonces ahora volver al programa e indicar en el detalle del bloque en qué sala sucede cada una de las actividades. Esto permite que el programa indique la sede y la sala en la que se desarrolla la sesión y eh, en la vista pública, en cada uno de los niveles que vimos del programa, va a aparecer ahora entonces cuál es el, la sala y la sede en la que eh, tiene lugar cada una de las actividades. La indicación de sala y sede es opcional, también digamos eso se puede indicar en la descripción de la mesa. Eh, entonces aparece acá este detalle y como decíamos antes, si sí, la Actividad Tiene ya definidos contenidos, autores y participantes. Estos aparecen listados acá. A quienes visitan la página se les ofrece esta forma de agenda o el listado de actividades. Eh, también con la posibilidad de navegar sus, sus contenidos de igual manera que desde la agenda.